¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra entrega de Radio Coaching Recuerden quienes recién hoy lo ven O ven por primera vez este video La idea de este espacio o de, estas, de estos videos es Llevar conocimientos y herramientas que yo tengo en, la, en lo personal Desde mi profesión como coach profesional Y llevarlas a la vida cotidiana Y lo que habitualmente uno hace O lo que yo hago con mis clientes que es acompañarlos a reflexionar sobre lo que les va pasando y tener una mirada diferente para desde ahí lograr cambios, mejoras ¿no? pero esto digamos eh, eh, la idea de estos videos es que sean sobre temas de, que veo en alguna red social o que me mandan que me envían eh, por mensaje texto lo que sea o por whatsapp algún conocido contacto en, esta, en este video es sobre la distancia, la distancia geográfica, eh, o la distancia en general, qué sé yo, no sé, como cada uno tome la distancia, como vos tomes la distancia, como vos la interpretes, o como vos quieras trabajarla, pensarla, sentirla o mirarla. Eh, puntualmente voy a dar como un ejemplo de distancia geográfica y en referencia a esto que nos va pasando que nos está pasando en mi caso personal no tengo a nadie que esté eh, varado en el exterior por algún viaje que ahora no puede volver ni nada de esto en referencia bueno este eh, a lo que está viviendo todo el mundo y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo todo el planeta eh, con quedarse o sea, han ido de viaje de trabajo, o de vacaciones y ya han quedado en otro país, en otra ciudad lejos de sus afectos o lejos de su casa mismo eh, independientemente, claro, de y entiendo de las complicaciones que trae, por ejemplo, digamos posiblemente no tener dinero suficiente para seguir pagando un hospedaje o o no tener dinero para seguir comiendo o digamos, pagando los alimentos al costo de ese país o de esa ciudad que posiblemente no sean los mismos que uno tiene en su ciudad donde vive. Digamos, pero separando digamos, estas cuestiones que son muy importantes y hay que tener en cuenta y tener cuidado con esto, digamos, no quiero ser superficial con este trato del tema, pero sí quiero hablar sobre, lo, sobre la distancia geográfica o la distancia de lo que cada uno sienta y la, o, o la vea o la piense. Pero bueno, en relación a esto del aislamiento y, y la distancia, yo pienso, yo tengo amigos que viven en el exterior y lo siento como si estuviesen al lado. Y tengo gente que vive a 5 cuadras, 15, 20 y siento que no los tengo, digamos, qué sé yo. Yo creo que a todos nos debe pasar lo mismo, ¿no? Personas conocidas que por cuestiones de, de la vida, de situaciones de todo tipo, laborales, sociales, amigos, ex amigos, qué sé yo, no sé digo, cada uno tiene su historia y, y hay que respetarla como tal eh, pero bueno, hay, hay veces que la distancia se desdibuja la distancia pasa a ser relativa como, como la ley de la relatividad es una cuestión de masa y energía. Y, y entiendo muchas situaciones que están pasando personas o familiares que tienen familiares. Digamos, personas que tienen familiares afuera o esas personas que están afuera, que están extrañando estar en su casa o en sus familias. Y aprovechando, digamos, esto de los conocimientos de coaching o, o las herramientas que nosotros usamos, las metodologías que usamos dentro de una conversación de coaching, es, y si estuvieses acá, ¿qué estarías haciendo? Y, y, y, y sin ser, eh, o, o queriendo ser lo más empático posible con esta situación, digamos, si yo estuviese afuera, y por suerte consigo un vuelo, o, o, el, o el ejército de mi país, o no sé cómo será, del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo no sé, consigo volar hasta, hasta mi ciudad o hasta mi país, aunque sea, claramente voy a entrar en cuarentena igual, porque así está dispuesto en casi todos los países. Han cerrado fronteras y cuando entran personas digamos, que son nativos, los ponen en cuarentena de vuelta. O sea, no dejan, o sea, apenas bajan del, del avión, los llevan en un micro y los, y lo, y los aíslan, digamos, los ponen en, en un aislamiento preventivo para ver si están infectados, digamos. Básicamente, obviamente para hacer un seguimiento médico, ¿no? Digamos, para que comprobar de que no tengan el virus o no estén en un proceso de, de, de, de gestación del virus, digamos. Para que no sigan contagiando después cuando sí vuelvan a sus casas y estén en contacto con el resto de sus familias o sus vecinos, ¿no? Digo, entonces, digo, ¿qué tan relativa es la distancia? Porque llegado el caso yo estaría viajando desde, no sé... Andorra se me ocurre ahora y vuelvo a Buenos Aires porque el vuelo será Madrid supongo yo Madrid-Buenos Aires llego a Buenos Aires me suben un micro y me aíslan en un hospital en, y me dejan 20 días en cuarentena de, para un seguimiento médico con lo cual tampoco estoy con los que yo quiero estoy exactamente igual de aislado está bien, posiblemente sienta, digamos, eso sí es entendible, in internamente, O, o ti tiene toda ti una explicación científica y neurológica a esto, ¿no? Está claro, veo, pero en lo, en lo tangible, en lo real, sigo sin estar con mis seres queridos, sigo sin estar cerca, ni viéndolos, ni tocándolos siquiera, mucho menos tocándolos. Entonces, eh, posiblemente sea una buena opción entre otras seguramente. De ponerse a pensar. ¿Y si estoy en mi país? ¿Cuál sería la situación real? Sabiendo que vengo de afuera. ¿Cuál sería mi situación? Y aislamiento. Podría hablar por teléfono. O por videoconferencia. Porque ni yo. Ni mis seres queridos. Podríamos intercambiar. O sea, ni ellos podrían venir a verme ni yo por ir a verlos, porque están, sobre todo si vengo de afuera, que es mucho más estricto el control, estaría totalmente aislado, lo que no quita que uno por dentro esté desbordado emocionalmente y tan, tanto quien llegó como quien ya estaba esperando que viniera de afuera la otra persona, pero como para poder separar un poquitito y empezar a desmenuzar eh, este tema de la distancia y qué tan relativa es la distancia y teniendo en cuenta o, o pudiendo ver la posibilidad de que la distancia es relativa no significa que todos tengamos que verla de la misma manera ni siquiera vos que la tengas que ver de la misma manera ni pensar de la misma manera ni sentir que esa distancia lo que yo estoy diciendo de la distancia perdón sea válido para vos simplemente lo pongo como una posibilidad más y pensar decís, okay, y decir si, ok y si hoy mismo vuelo y llego a la ciudad donde tengo mi familia estaría en la ciudad o del aeropuerto internacional en donde aterrice ese avión automáticamente iría a un lugar de aislamiento con lo cual aparte de estar aislado también estoy poniendo en riesgo a mis seres queridos por volver o a las personas que tienen que cuidar de mí los médicos que me van a atender el señor o la señora que va a estar manejando ese colectivo, ese micro, esa ambulancia que me va a llevar hasta el, hasta el hospital donde me van hacer un tratamiento. Entonces, por eso digo, la distancia como que después tiene otro, otro, otra lectura también. No es solamente estoy lejos, los extraño, que es totalmente válido. Lo, lo recontra entiendo, me ha pasado, nos ha pasado a todos esto. Eh, pero si podemos hacer un poquito de esto, ¿no? Un minuto de reflexión y pensarlo como más en frío, o, o más sereno, que uno, creo que fue la primera entrega que hablaba de contemplar, ¿no? de poder encontrar tranquilidad y serenidad para poder observar, y, y tal vez al estar serenos y tranquilos, o un poco más serenos y un poco más tranquilos, aunque sea, tener la posibilidad de observar, de contemplar la situación desde una mirada diferente, desde una mirada que nos brinde la posibilidad de sentirnos un poco mejor sabiendo que lo estamos haciendo por el bien de un otro, lo estamos haciendo inclusive por nuestro propio, propio bien, perdón, por nuestro propio bien, porque también estaría en el mismo lugar en el que estoy, por ejemplo, en Andorra, y ya estoy como autoaislado, porque sé que estoy en riesgo, y de esa forma también estoy cuidando a las personas que están alrededor mío en este en lugar. Pero bueno, esto es lo que me apareció hoy como reflexión, si se quiere. Todavía era a raíz de algunos comentarios que había leído y notas, y eh, también me había llegado algo de, de una persona conocida, eh, y me puse a pensar, y dije, bueno, y si la distancia no fuese la pieza fundamental que cambia todo el escenario, y si es simplemente como yo estoy mirando la distancia, como yo estoy sintiendo que, esa, que la distancia geográfica influye en mis emociones, como esta, mi interpretación o mi pensamiento de la distancia hace que yo esté más ansioso, más nervioso, más intranquilo, más estresado. Entonces la idea es que uno esté un poco mejor, más tranquilo, más sereno, más contemplativo desde el concepto este de poder observar, ¿no? eh, y ya también está comprobado y de, de, de hecho todos, todos sabemos o todos estamos escuchando que cuanto menos estrés tenemos, cuanto más tranquilo estamos, nuestro sistema inmunológico funciona mejor. Y nuestras defensas están más activas y con mayor potencia. Así que bueno, eso. Eh, hoy me tocó un día un poco más reflexivo. sobre algo que puntualmente está pasando ahora. Y como siempre es poner lo, de, lo que yo sé de coaching. Lo que muchas veces hago en mis sesiones de coaching con mis clientes. Que a través de preguntas vamos a, llegamos a otras reflexiones. Y las llegamos juntos porque de hecho... Es genial lo que pasa en las conversaciones, a mí me encanta. Eh, pasan cosas impensadas porque nadie, yo, ni él, ni ella, sabemos lo que va a pasar después de una pregunta. Y, pero bueno, hoy me pasó esto. Dije, Y si la distancia no fuese la pieza clave, y si yo estoy poniendo a la distancia más peso del que tiene, si fuese más relativa y ahí me surgió la siguiente pregunta que era, ok, y si yo estuviese ahora en el país en el que habitualmente vivo o sea, mi país de residencia ¿cuál sería mi situación? ¿cuánto mejor estaría? eso, así que espero que este video a alguien le sirva y si no la verdad lo que quiero o mi intención por lo menos con esto es que algo de lo que digo Obviamente a mí ya me sirve porque me hace pensar y reflexionar y de, este, de hecho en este mismo momento estoy sintiendo y pensando cosas que hace 20 minutos no las estaba pensando. Y, si, si, y más allá de esto de lo personal, digo si a alguien le sirve, si te gusta eh, y si no te gusta también, digo porque hay algo que, que lo que no te gusta por algo es y hay alguna razón para eso. Eh, así que bueno, si te gusta y pensás que es útil para alguien, compartirlo si querés, y espero, bueno, en la próxima, que otra entrega de Radio Coaching, como dije que le voy a poner a este segmento, o estos videos, eh, sea para tener una vida, un cotidiano más saludable, más beneficioso, más sano, para mí, para vos, para todos. Hasta luego.